Ya estamos a bordo de la embarcación Yamila de 20 metros de eslora de la firma Carranza Pesca Turismo en el paraíso del pescador deportivo San Blas, un nuevo comienzo de temporada de este fabuloso pesquero por supuesto agradeciendo siempre el material a Carranza uno, uno de los guías con más experiencia en la zona ya estamos buscando a los pescadores participantes de este excelente día de pesca como vemos llegando a la famosa playa de canto rodado que también tiene muy buena pesca de costa y bueno iniciando así la temporada de variedad de mar en el paraíso del pescador con una jornada espectacular, muchísimo pique eh, como siempre para los meses de octubre y noviembre arranca muy fuerte la pescadilla, el gatuso y por supuesto también alguna corvita mezclado, eh, siendo para esta última especie eh, mejor los meses de diciembre en adelante, pero bueno eh, hay muchísimo pique, una jornada eh, con una cantidad impresionante de pesca a punto tal que no es necesario a veces eh, hacer la jornada de pesca todo con carnada, sino también que se puede compartir justo con artificiales como pequeños fiocos de colores que atraen muchísimo a la pescadilla y eso es muy pero muy entretenido así que felicitamos a la empresa Carranza Pesca que además de poseer dos embarcaciones la que estábamos hablando y la Tritón de 13 metros de Lora también dispone de excelentes departamentos para dar una buena comodidad a los visitantes así que un servicio completo les recomendamos que vayan, ahí tienen el teléfono de Carranza 2920-327528 o 2920-499-258. Pueden visitar el Facebook Carranza Pesca Turismo. Amigo del pescador, cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrarle dos modelitos de caña de bait que nos han ingresado. Es una caña muy versátil. Es de la marca Redfish, una de la marca de Fish. Pero en especial lo que tiene estas cañas es que son irrompibles. Hay gente que la usa para todo. La usan para pescar con señuelo, para pescar con carnada, para pescar variada tiene muy versatil, mucha versatilidad y viene en distintas medidas y viene con mango de goma eva y con mango de corcho también tenemos el modelo Volution y vez, que viene desde un metro cincuenta este, metro 56, un metro 80, y hasta 2 metros 20 para quien, quien le gusta pegar un carnada y después tenemos la Lisher que es un modelo más liviano de la línea de Kifish Para aquellas personas que están iniciando en el bike casting, que quieren arreglar un equipo no muy costoso, estas son buenas opciones y les permite diferentes eh, tipos de pesca. Así que ya saben, eh, son cañas muy buscadas. Cuando nos escriben, tienen nuestros datos ahí abajo, al pie de la pantalla. Así que bueno, cuando nos escriben, nos consultan por una medida especial, algún libraje, si van a pescar una pesca en determinado, eh, nos vamos a asesorar de la mejor manera. Así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 E barra fresh air Puedes comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshair.com.ar.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 Este, eh. Uy. Venimos a buscar gallo. Primer tiro. Y ya te picó, eh. Espectacular, Juan. Ahí sí, eso, te acabo sacando una fotita. Muy bien, Juan. Muy bien. Hermoso gallo. Hermoso gallo. Bueno, pues recién si arrancamos, eh. Sí, para la gente que viene, hay que tener cuidado con esto. Sí, habla un poquito fuerte. Que es la púa. Muchos se lastiman con esto, hay que tener cuidado. Bueno, generalmente cuando lo dejan tirar abajo la camioneta o eso, o cuando lo van a desprender, levantan el, la aleta esta y suelen clavárselo. la gallina Esto es lo que vinimos a buscar. Tremendo, parece Además ahora, no, ¿eh? No cuenta, hay que darle esto. Buenísimo. Usted no es bonita la que se escucha. No. Muy bien, estamos sacando la foto. Muy bien, ahí está. Tremendo gangue. ¿eh? En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta.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 Comunicate al teléfono 11 65 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Cuchillos Unpiquilla, cuchillos artesanales templados y afilados a mano. Se fabrican a pedido del cliente. comunícate al teléfono 11 61 34 0249 o visita el Facebook e Instagram cuchillos un piquilla.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 con la primera negra del día bueno, vamos a ver ahí viene un maxi estamos en Bahía San Boronbom. por lo que parece ese ahí viene, ahí viene Trabajala, trabajala, trabajala si hay tiene Vamos. Es una negra linda. La primer negra, vamos, eh. La primer negra ahí viene, eh. Que la disfrute. Vamos. Si tiempo hay. Bueno. Vamos. Primer negra que comió. ¿oh? Vamos que van a seguir comiendo. Yo dije una cosa cuando se Que iba a picar ahí primero. Picar ahí. Dale, ahí va, ahí va, ahí va. Ya la, la tiene. La gente, ahí está. Bien ahí. Yeah. Bien. A ahí. La primera negra. Vamos. Vamos que estamos he dicho. ahí. Bueno, la primera negra, eh.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 ¡Qué hermoso, bicho! Bien, bien, bien, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo que... Ya está, no, boy, ¡Es que bien! Tú. ¡Es bien! Bueno, acá estamos con Edu. El... ¡Mira! ¡Esta!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 Ahora la pesamos, ahora la pesamos Primero la tenemos que subir, vamos Bien ahí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 En esta oportunidad vamos a mostrar una marca que está innovando en el mercado, la marca Contigo, termo de 700 centímetros cúbicos, termo de 1 litro 200. Verán que los chicos vienen sin sí manija, los grandes vienen con manija en diferentes colores, color acero, color negro, color azul color rosado para diferentes géneros. Tenemos algunos que vienen grabados, por ejemplo como este, con cuadros de fútbol. Tenemos estos así de 1 de litro 200 grabados tenemos vasos térmicos también eh, ahora ya veo que se va el frío pero bueno también sirve para, para el calor para tener una bebida fría digamos eh, conserva muy buena temperatura y después para la gente que le gusta hacer deporte que quiere llevar algo más cómodo para transportar bien las botellitas de plástico y botellitas de acero que también conservan la botellita de acero puedo utilizarlo tanto con bebidas frías o bebidas calientes que eh, no pierden, son súper seguras para aquel que le gusta ese deporte, para que le gusta pescar, lleva sus botellitas, son super prácticas, cómodas y mantener la vida fresca en el caso de las, de las de acero. Termos 700 también de colores, grabados. Así que bueno, acá les mostramos la marca contigo. Sepan que también tenemos más marcas, tenemos de la marca Coleman, de la marca Stanley, de la marca Discovery, de, de la marca Thermos. Hay varias marcas de termos si volvemos a la consulta, ahora claro se vienen los días lindos, están lindo para tomar mate para salir, a pasear nos escriben, tienen nuestros datos al pie de la página, así que bueno, nos esperamos.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 Elementos ahora que se viene el tiempo lindo para hacernos más cómoda la vida al aire libre ¿no? tenemos por ejemplo esta mesita bien compacta, liviana y plegable muy simple de armar porque la destrabamos de ahí y de ahí y lo que hacemos es la plegamos y la guardamos muy simple muy cómoda y muy práctica una, una mesita como para dos o tres personas ideal Super cómoda, te la colgaste, te la llevas a todos lados, son de director plegables, también clásicos, pero que son realmente insustituibles en todo lo que es la vida al aire libre. En este, este caso son los Block Sol, que son de excelente calidad, súper fuertes, muy muy buenos. ¿Y ahí que tenés? ¿Acá? Acá tenemos una mesa, otra mesa más. ¿En serio me decís? Sí, te la voy a mostrar a porque ver. no se puede creer. Mira qué ver. mesa. Como viene guardada, bueno, vamos. ya la funda, ¿sí? Fíjate lo difícil que es armarla esta mesa. Abrimos. Me imagino. Encierre. Sacamos la mesa. Abrir la base. Destregar la mesa. ¿Sí? Vamos a entrar la tela nomás. enseguida la armada quedó armada Mirá qué mesa espectacular ¿Sí? espectacular para cuatro personas con los posavasos que queda guardadita acá en este. perfecto excelente nos vamos de camping nos vamos de camping recuerden martes y jueves de septiembre seis cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito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 pesca presenta sus nuevas cantimploras cactus en sus modelos oasis westerns y combate con funda o sin funda producto de óptima calidad ideal para el camping excursiones y scout venta mayorista al 54 11 54 31 71 03 o al 54 11 47 11 52 67 visita www.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 Comunicate al 03489-340592. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bueno, nuevamente hoy vamos a estar realizando una cocción. Vamos a preparar un costillalcito de vaca a la llama, al asador y vamos a hacer también unos cuartos traseros de pollo. ¿eh? También comidas típica de la gente de campo, donde abunda la leña, donde se puede hacer fuego, se puede hacer llama. Así que, bueno, esto realmente sale muy, muy lindo. Costillar de vaca, eh, de unos 4 kilos, 4 kilos 300, más o menos. Una hermosura. ¿eh? Fíjense en qué hermoso costillarcito, grasa blanca. Esto significa que el animalito es bastante joven, generalmente es tierno. Esto vamos a proceder a salar, sal y pimienta a gusto. Por la sal no se preocupe, porque después en la cocción eso empieza... a. A medida que la grasita se va derritiendo, esa sal también se va perdiendo, o sea que no hay problema que quede demasiado salado. Hay muchos que suelen preparar una botella de sal muera, que es poner agua a hervir con un poco de sal, y se puede colocar adentro algún, algún aditivo, como algún ajito machacado, y eso durante la cocción se puede ir rociando el costillar con eso. En la parte de atrás vamos a ir marcando cada costilla, porque después en la cocción esa pielcita se va como a achicar, se va este, a ir secando digamos la pielcita y después va a permitir que podamos retirar la costillita entera y cortemos carne solamente. Dos cortecitos. Yo lo hago con dos cortecitos, algunos lo hacen un solo corte al medio, en el centro de la costilla, eso es lo mismo. La función es la misma, es tratar que cuando terminemos la cocción poder despegar, que salgan las costillas enteritas, ...y poder cortar y servir solamente la carne. Me apoyo en el hueso para no perforar la carne, para no perforar la el costillal, ¿no es cierto? Perfecto, ahí lo tenemos listo. Este es el costillalcito de vaca y por otra parte acá tenemos unos cuartos traseros de pollo... ...que ya los tenemos previamente enhebrado en esto que lo vamos a llevar después para hacerlo al asador. O sea, yo los enhebré por las patitas de los pollos, enhebré acá el espinazo y vamos a asegurar la cocción con unos alambrecitos que pasen por el hueso del muslo. Esto cerrándolo nomás un poquito es suficiente para que el pollo quede en posición y no se, no se mueva, no se caiga. mismo condimento sal pimienta a gusto al pollo se le puede preparar después que ya vamos a explicar algún chimichurrito con limón ajo, manteca que le da muy lindo sabor romero bien y le vamos a poner un poquito acá al costillal también que no le habíamos puesto la pimienta todos estos condimentos sal, pimienta luego se pueden ir rectificando en el momento de, de servirlo durante la cocción así que bueno ahora ya vamos a presentar la estaca lo hemos atado con unos alambrecitos esto para fijarlo a la estaca para que no se mueva que quede bien bien estiradito siempre tratando de agarrar el hueso a la parte metálica de la estaca no es cierto <risa> Pasamos el alambrecito y de vuelta volvemos. De ser necesario le vamos a poner un alambrecito en el medio para que no nos cuelgue digamos, en el momento que lo clavemos. Y de esta manera ahora vamos a mostrar cómo vamos a clavar la estaca en el piso. Ya lo vamos a llevar y ya vamos a encender el fuego. Esto para asegurar que quede firme por si hay viento o algo que no se nos mueva. Hay estacas que son regulables, tienen una planchola abajo que uno le puede regular la inclinación. Esta es fija, pero la vamos a ir regulando nosotros de acuerdo a cómo, a cuando, cómo cargamos el fuego. Esta sería una posición ideal para empezarlo. Y después de acuerdo a cómo vaya la cocción, esto se puede inclinar más hacia adelante para que reciba más llama o si la cocción va este, muy apurada o hay que esperarlo un poquito, se levanta para que no reciba una llama tan directa. Bueno, acá lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir acomodando un poquito el fuego, lo vamos a ir arrimando un poquito más, porque bueno, como nos tocó, como decía, un día de tanto viento, lo prendimos un poco más atrás porque pensábamos que iba a remolinar mucho, pero bueno. Bueno, vamos a proceder a dar vuelta la estaca con el costillar. Siempre que tengamos que dar vuelta tanto los pollos como la, la estaca, esperamos que baje un poquito la llama. Eh, no le ponemos leña para que ya nos haga llama alta para no quemarnos, porque realmente la, la temperatura es, es alta. Entonces aprovechamos ahora que la llama está un poquito atenuada para girar. Esta. Esto queda bárbaro, limón sobre el pollo. Bueno, acá ya dimos vuelta de nuevo el, el costillar. Fíjense en qué, qué color, qué dorado tiene la grasita, la carne. Y acá le hicimos un pequeño cortecito para sacarnos las dudas, por si alguno no tenía febes. Acá se ve, Juanpi. Miren cómo está la carne. Esto es una manteca, se desarma esto. Esto se desarma. Así que bueno. Ya en 5 minutos empezamos a cortarlo. Ya estamos terminando con el costellacito, así que ya lo vamos a estar sacando. vamos a cortar. Realmente de una pinta espectacular. Recuerdan que hoy dijimos que lo habíamos matado con unos alambrecitos, así que vamos a proceder a sacar los alambres ahora para poder soltarlo. Esta atadura asegura que mientras lo estuvimos cocinando no se nos, no se nos desprenda, no se caiga. Bueno, ahí terminamos de desatarlo. Terminamos de desatarlo. Así que vamos a bajar acá a esta mesita que es mesa y tabla todo junto. Acuérdense que hoy marcamos las costillas para poder despegarlas. Miren cómo sale esto. Entonces, ahora vamos a cortar solamente la carne del costillar. Cocción perfecta. Bueno, ahora lo que cortamos es todo carne. Porque ya retiramos todos los huesitos, todas las costillas. Fíjense lo que es esto. Fíjense la cocción que tuvo esto. Y ni les digo nada, el sabor que debe tener esto. mostrando distintos cortes en distintas partes del costillar para que vean cómo se, se ha cocinado todo parejo. ¿eh? Acá tengo los comensales esperando, están medio desesperados, y acá sale carne para todos los gustos. Hay gente que le gusta más jugosa, más rosita, ¿Eh? acá tengo unos cortes que están más rosados. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de un costillar hecho a la llama. Eh, nosotros lo vamos a disfrutar en la mesa porque ya están todos sentaditos esperando así que será hasta la próxima